Este es el nuevo Alloy FPS RGB de HyperX. Conserva del Alloy FPS el cable removible y su diseño compacto, con el marco de acero, esta vez en color gris mate oscuro. Por supuesto la mayor diferencia es que ahora posee retroiluminación tecla por tecla RGB. Este modelo soporta el software EGENUIRY de HyperX, el cual nos permite personalizar los tres perfiles que posee el teclado, los cuales son switchables a través de la tecla función F1, F2 y F3. Otra novedad es que este teclado posee los switch Cail Silver Speed, los cuales tienen el menor punto de actuación del mercado de tan solo un milímetro. necesitan solo 40 gramos para actuar y tienen una vida útil de 70 millones de pulsaciones, lo cual es un montón. Este también posee el puerto USB trasero, el cual está pensado más que nada para tener a mano un puerto USB para cargar el celular. Conserva la tecla de Game Mode, el cual nos permite además de anular la tecla de Windows para no presionarla sin querer mientras jugamos, tener 100% anti-hosting y Full N-Key Rollover, lo cual nos permite presionar más de una tecla a la vez y que el teclado la reconozca de la misma manera. No se olviden que pueden encontrar este producto y toda la línea de productos de HyperX en nuestra tienda.